A continuación les mostramos el reglamento del laboratorio de Gran Peñón Energía Natural. El titular Roberto Vargas Maciel es el creador de este concepto. Y bueno, pues Diana es la líder del proyecto ya en toda la operación de este gran proyecto de reproducción de material vegetativo tan importante para la reproducción de las plantas de los países. Pero primero vamos a hacer este, otra, el lavado de manos. lavado de manos, por favor, hacia los foros, que es parte de nuestro protocolo de ingreso.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 ¿Qué capacidad tienes en este espacio para la producción de cultivo? Eh, tenemos una capacidad en esta área de medios de cultivo de 160 litros en un turno de 8 horas. Eso se puede traducir en casi 2.000 cubos por turno. ¿Y eso implica en el sistema de material vegetativo aproximadamente? Eh, aproximadamente 40 litros. O sea, estamos hablando de que el laboratorio en una zona puede sacar 40.000 plantas. Sí, entre 35 y 40.000 plantas es pa lo que para podemos... Para poder identificar la capacidad de producción del laboratorio. Sí, claro que sí. sí. Entonces ya lo saben amigos, eh, Gran Peñón hasta 40.000 plantas podemos estar produciendo. ¿Sí? ¿Al día? Al día. ¿Cortuno? por, turno. por, turno. Sí. por turno. ¿Al día? ¿Cortuno? ¿Cortuno? y a partir de esta tienes un área de conservación y luego tienes un área de crecimiento y algunos de los clientes se llevan un litro su producto sí, y entonces eso no te frena la capacidad de producción exactamente vamos a pasar ahorita al, al área de siembra que es donde las campanas de tipo laminar, donde ya se ocupa el medio de cultivo completamente estéril como es este caso y donde se alcanza esa producción de las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 llega a la planta y a partir de aquí empiezas con la micropropagación? Claro, aquí es donde, donde se fracciona la planta, en esas este campanas de tubo laminar, este tenemos los lecheros, con gas, con toda la cuestión estéril, el pinzas, todo lo que ocupamos es completamente estéril. Y a partir de aquí la separas, le pones el medio de cultivo y vas ahora sí, haciendo esa micropropagación. Y claro. aquí al final de cuentas en un tubo puede salir...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 Hacemos, eh, no, no, no, no, la misma planta que a lo mejor interesa al productor porque hay un potencial en campo, pues esa planta no la puede traer, nosotros hacemos eh, cierta parte de, de, de ingresar o de hacer eh, nuestras plantas madres, que eso nos va a dar pie a hacer una reproducción masiva, ¿no? Y, y esto puede funcionarle para quien va a sacar ya una producción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 proceso después de la micropropagación es estamos en el que estamos hoy día los que estamos viendo sí el siguiente proceso de siembra ya la siembra en las campanas de la final eh, estamos en los incubadores donde se les dan las condiciones a la planta para su crecimiento de luz y, de, y temperatura entonces estos incubadores eh, los tenemos controlados 18 horas luz 6 oscuridad y estamos a una temperatura de 21-22 grados. Entonces, esas son las condiciones que debe tener para que la planta eh, in vitro pueda crecer. Claro. Tenemos una capacidad de cerca de 350 metros cuadrados para incubar las plantas. Lo que eso se traduce en aproximadamente 4 millones de plantas anual Y tenemos capacidad para todavía poder duplicar esa esa cantidad. Que aquí mientras los mantengas en un ambiente controlado, todavía tiene una mayor duración en la vida al final de Cuántas, Sí. Nos encontramos en el segundo espacio de conservación, al final de cuentas, ¿cómo le llaman? incubación sí. Sí, sí. Este, ¿Aquí qué volumen tenemos de capacidad de producción? solo este o...? Solo este. Solo este, yo creo que nos alcanza con un millón y medio de, Un de, millón de sí, y medio. Y hablábamos de que en tu, en tu época así de trabajo a tiempo lleno, tu, tu personal son más aproximadamente 25 personas. Sí, aproximadamente 25 personas que están distribuidas en todo el laboratorio, en todas las áreas.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 mayor grosor detallo, eh, la parte lumínica es la que juega muy fuerte en esa parte. Sí, por supuesto, es, es como, como bien dice, es dependiendo de las necesidades del cliente, o lo que te pide el cliente, es lo que vamos a adaptar y las herramientas que vamos a, a utilizar en este caso, eh, vamos a hacer las pruebas con, con estos luces de colores. Felicidades. Gracias. Diana, uno de los proyectos más importantes es la repoblación de agaves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 Eh, son de un productor, eh, por el momento no podemos, con la son, variedades son variedades son endémicas y son variedades muy, muy, muy este, elite, o clones elite. Entonces, ya pues empezamos con, con las pruebas para hacerlo una multiplicación masiva. Gracias. Aquí estamos encontrando distintos agaves, como nos platicabas, en distintas edades de gestación,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 Exactamente, entonces esta es ahorita la, la etapa en la que están estas pruebas y el aquí que ya estamos individualizando, por ejemplo, estos ya están más grandes, ya están individualizados y estos posteriormente se van a enraizar y aclimatar en la parte ex vitro. O sea, de aquí los separaste ¿Sí? y unificaste, hiciste ahora sí una alimentación unipersonal. Claro.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 Este, esencial okay. y todos tienen sus parámetros de tiempo no este no es lo mismo esterilizar un es medio de cultivo a unas pinzas okay. pues todo tiene un, un un tiempo de esterilización perfecto